Muy buenas tardes a todos. Este, mi nombre es Marcela y como todos los martes estamos acá diferentes eh, personas compartiendo este, acá con ustedes sobre el tema eh, de la semana, que el tema de hoy que tenemos es el tema de la libertad. Y este, o la independencia, que es un tema muy actual, pues porque muchos de nuestros países en Latinoamérica, en Centroamérica, México, están celebrando la independencia. Y pensamos que es un tema muy bonito poder entrar en la eh, conciencia de la independencia interna, específicamente cómo liberarnos de esas ataduras internas, porque al final el mundo que creamos. Es básicamente la expresión de este mundo interno, como hemos hablado en muchas ocasiones. Entonces, tiene muchísimo sentido que este, si vemos lo que está sucediendo en el mundo actualmente, podemos ver exactamente la falta de, de conciencia que hay de muchos de estos temas eh, de la espiritualidad, específicamente cómo ser dueños de nosotros mismos, cómo poder tomar... este propiedad de nuestros sentimientos, de nuestra mente, de nuestras emociones, eh, de nuestra creación interna, vamos a llamarle así, ¿no? Entonces, eh, están todos súper bienvenidos y vamos a compartir la imagen acá. Muchas gracias por estar con nosotros de donde sea que estén conectados. Y cuando ven esta imagen, eh, estoy segurísima que sean eh, o se pueden sentir identificados. Eh, en que en algún momento se sentaron en algún bosque y pudieron ver este, es una escena así igual. Y si eran niños, estoy seguro que el, el sentimiento que viene detrás de cuando te sentabas y veías las nubes y los árboles y la naturaleza era de una gran independencia o libertad. Y quisiera que por unos segundos pudiéramos eh, traer esos recuerdos de nuevo a, a este momento instante, donde sea que me encuentre, con la idea de que podamos eh, sacar esas memorias tan internas, tan profundas, tan lindas de esos sentimientos de sentirnos bien, en paz, en armonía. Ya están sentados allí, pueden visualizarse. La idea es que entonces, eh, ojalá hubiera sido una experiencia cuando estábamos jóvenes, pero no importa la verdad, la edad no importa. Eh, ese sentimiento es lo que muchas veces estamos tratando de rescatar, ese sentimiento de donde sentíamos que podíamos eh, expresar lo que éramos y que lo que, es, lo que somos y lo que éramos en ese instante era hermoso. ¿No? Y entonces todo lo que está afuera está reflejando ese mundo interno tan lindo. Digo la niñez porque era mucho más fácil experimentar estas cosas cuando eras jovencito ¿no? o niño. Y la idea entonces es ¿qué pasó? ¿Qué pasó con ese instante tan tan precioso, podríamos decir, en la vida de uno, en el cual sentías eso tan natural? ¿Y por qué ahora tal vez no se nos hace tan natural regresar a ese estado interno o estado de conciencia? Eso es lo que vamos a explorar un poquito el día de hoy. Y para esto, entonces, eh, vamos a escuchar a esa voz tan profunda de nuestra, sabiduría del alma, vamos a llamarle así. Y es que eh, en el Raya Yoga siempre decimos que ya todo está dentro, lo único es que hay que volver a remergerlo, re ¿no? Entonces cuando tú ya sabes que hay algo que está, qué sé yo, en tu garaje o en algún lugar, bueno, puedes saber que o tal vez puede ser un poquito un reto llegar a ellos y tienes muchas cosas, pero sabes que está allí, es una cuestión de tiempo. ¿Verdad? Entonces quisiera que también por unos instantes nos posicionemos eh, internamente a escuchar nuestro corazón, a escuchar esa sabiduría que está ahí adentro ya y vamos a de nuevo regresar a esa imagen sentados bajo los árboles, relajados, en paz y vamos a preguntarnos a nosotros mismos cuál es la visión que tengo de mí mismo en ese instante o que tenía en ese instante cuando me sentía así. Y también puedo pensar cómo me siento ahorita en este instante. Y no tiene que ser demasiado complicado, nada más que emerge, qué sentimiento emerge de mi corazón. Qué es lo, qué es lo que yo quisiera para mi vida basado en lo que ya he vivido, y qué es lo que ahorita probablemente eh, estoy viviendo. ¿Hay una diferencia? Y sin juzgar, sin tomarlo demasiado a pecho, es como que me vuelvo un observador de todas esas experiencias, de esos sentimientos. Y poco a poco, voy a cambiar ahora desde esa visión, acercarme hacia la visión de mi papá eterno, mi creador, como quiera llamarle. Porque si te pones a pensar en tu padre físico o tu madre, estoy segura, y especialmente si ustedes ya son padres, que pueden sentir o han sentido en algún instante que sus padres han tenido una visión muy elevada para ustedes. Y es gracias a esa visión elevada que eh, yo tal vez algo que no veía en mí emergió porque, eh, como que ellos pudieron sacar esa, esa parte de mí con solo la mirada. No hablo de la mirada física, pero la, la forma en que ellos me veían o me ven. Ahora imagínate cómo sería con este océano de cualidades. Con el que se le llama el benefactor o el que da bendiciones. ¿Qué visión podría tener de mí? ¿qué será lo que yo en este instante tal vez no estoy viendo que este ser sí puede ver claramente en mí? Y con esta visión pura desde un estado muy tranquilo donde me siento seguro donde puedo confiar que todo lo que está sucediendo, me va a llevar tal vez a otro lugar, mucho mejor que el que estoy, interna y externamente. Entonces me voy a preguntar a mí mismo qué es lo que necesito soltar en este instante de mi vida para hacer esa visión de mis papás eternos una realidad. Qué serán las ataduras, tal vez, que sin darme cuenta, incluso inconsciente o aprendidamente, podríamos decir, he estado practicando. Y no es para culparme, para sentirme avergonzado, sino solo para entender y avanzar. Y una vez que tengo más claro qué es esto que tengo que soltar, este sentimiento o esta experiencia, este hábito, entonces voy a visualizarme a mí libre. En el Raya Yoga, nosotros hablamos de autosoberanía. Es una palabra que suena un poco extraña al inicio, yo recuerdo, pero que tiene total sentido. Porque un soberano, en términos físicos, es aquel que tiene control sobre todo, pero no es controlador, sino que sabe cómo manejar sus recursos. Los conoce bien y los maneja. Entonces, ¿qué tal si aquello que yo visualicé y todavía visualizo, qué es lo que quiero para mi vida, ya he sido así? Si regreso a esa imagen bajo los árboles. En otras palabras, que la autosoberanía es mi naturaleza. Que todos llegamos a este mundo dueños de toda esa creación interna, pero que poco a poco tal vez nos hemos desviado. Y lo que estamos buscando en este instante es regresar de nuevo a reclamar, podríamos decirle, esa autosoberanía. O podríamos también decirle reconquistar. Que suena un poquillo violenta esa palabra, tal vez no es tan bonita. <risa> Recuperar, digamos, el entonces. Entonces, como dice acá, la libertad de ser lo que siempre quise ser. Ahora, una cosa que poco a poco me ha tomado tiempo, pero que cada vez espero, estoy viendo más claramente, es que de verdad yo soy el que pongo los límites. Y es una cuestión de poder tener conciencia de cuándo lo haga, cuándo lo hago, para poder entonces ser libre de cualquier límite. Entonces, en realidad, lo que estamos haciendo para sentirnos libres en la espiritualidad es regresar a cambiar la forma en que pensamos. Porque a veces creemos que tenemos que cambiarnos a nosotros mismos y hay que hacer toda esta especie de, ¿verdad?, de, no sé, de trabajo duro. Y bueno, tal vez cambi la, cambiar la forma en que yo pienso requiere este, un poco de esfuerzo, ¿verdad? Pero en realidad es como que yo siento a veces que la palabra es despertar, ¿no?, algo que ya está ahí adentro, como les mencionaba al inicio. Entonces, eh, esta libertad de ser lo que yo siempre quise ser es una cuestión de como de sentir el derecho, decimos en el Raya Yoga. Sentir que esa es mi, eh, digámosle así vine al mundo y es una cuestión de recordar qué es lo que soy. Ahora, cuando vienen los grilletes, como se le dice a cuando uno está esclavo, ¿verdad? Está con este tipo de pensamientos o de forma de sentir donde de nuevo te visualizas a ti mismo como un esclavo. Ahí es donde hay que hacer un poco el trabajo de, de cachetearse un poco para despertar a esto, ¿verdad? Es como que constantemente eh, tenemos también, aparte de la capacidad de ser libres, de... Eh, Enjaularnos, tenemos también esa capacidad. Y en esa forma de pensar donde yo veo el pasado y me siento que ese siempre ha sido, verdad, es como una fuerza que me jala, verdad, esas actitudes en las cuales yo tal vez me sentía menos o me sentía, como decirlo, verdad, como, como no merecedora. Creencias que tal vez se me pasaron a través de las generaciones, de mis familiares, amigos, de mi cultura, etcétera, Hábitos de visión en las cuales eh, yo me veo a mí mismo dentro de una cajita ¿no? o de una jaulita. Y la idea es que eh, podamos también aprender a reconocer estas actitudes para no caer allí. Porque eso es lo que nos permite. Es como que decimos en el Raya Yoga que la jaula no tiene candado. La puerta está abierta. Es una cuestión de poder ver, visualizar el exterior, esa libertad, para poder en cualquier momento en que yo quiera salir de esa jaula que yo mismo he creado. ¿no? Entonces... Eso nos hace también entender que las jaulas, si son creadas por mi propio pensamiento, pueden ser destruidas por mi propio pensamiento. Y al mismo tiempo, eh, es una cuestión de, de poder eh, ir experimentando cada vez más. Esa libertad, esa, ese estado de ánimo interno donde yo me siento en paz, tranquilo, eh, contento. Donde esas jaulas cada vez tienen menos, menos eh, qué decirlo, porque a veces unos son tan reales, ¿verdad? Entonces, tienen menos ese sentimiento de ser reales, ¿no? O sea, se ven cada vez como es una, una creación propia, ¿no? Pero entonces, ¿cómo es que empezamos a cambiar esa visión, verdad? ¿Qué es lo que se necesita para ir cambiando esa visión? Una visión sin límites requiere muchas cosas, pero de lo que yo rescaté el día de hoy, vamos a hablar de dos principales, porque eh, para poder liberar nuestras jaulas internas necesitamos de verdad conocimiento, conocimiento de, de, de un lado de lo que somos y del otro lado de lo que no somos, ¿no? Y tener esa claridad que va creando ese conocimiento para no caer en las ilusiones, ¿no? Entonces, eh, es, es muy interesante porque uno se va dando cuenta, entonces, que no son ni las situaciones ni las personas alrededor, ni nada externo, lo que me esclaviza o crea esas jaulas, pero soy yo mismo, ¿verdad? Entonces, eh, es como que muchas veces las situaciones, si viene una cosa que es difícil de manejar, una relación difícil, una enfermedad, eh, un desastre de algún tipo, donde es muy fácil como empezar a, a a, a querer de, tirar ese eh, sentimiento de responsabilidad hacia, hacia afuera, decir que no está en mis manos, pero siempre es una cuestión de cómo es que yo quiera ver las cosas, ¿no? Pero entonces ese conocimiento es lo que va a crear que yo pueda cambiar mi realidad, ¿no? Y recordar siempre que yo vine aquí libre a este mundo, a constantemente a regresar, a ese sentido de esa visión mucho más clara, ¿no? Eh, y la valentía es precisamente la capacidad de que aunque las jaulas se vean tan reales, ¿verdad? De que tú puedas tener, la, la, digamos, ese, ese sentimiento de que voy a pensar diferente de que no me voy a dejar atrapar por esta capacidad de, de ver las cosas de tal o, to, o cual forma, ¿no? Entonces, eh, la valentía básicamente de poder ver otras opciones, de cómo considerar y no quedarte siempre pensando en lo mismo, ¿no? Eh, siempre pensando de la misma forma que te llevó a sentirte atrapado en donde sea que estés, ¿no? Interna, externamente, ambas, ¿no? Como hablábamos, todo viene de adentro. Entonces, eh, la libertad o la independencia básicamente requiere que yo pueda como tirarme un poco al vacío a veces, aunque se sienta que es vacío, ¿verdad? Es como tener eh, la capacidad de, de ver las cosas como, como me estaba recordando una amiga con ese sentimiento de aventura, ¿verdad? De que eh, lo que sea que está pasando en mi vida, ¿verdad? Tiene mucho potencial de traerme beneficio también, si así lo quiero ver yo, ¿no? Entonces, eh, esta imagen me, me, llenó, me llenó muchísimo de, de ese sentimiento que les estoy describiendo, ¿verdad? Que es, al final... O al fin y al cabo podríamos decir que sentir que la libertad es mi derecho es de verdad sentir que es mi naturaleza. Y la imagen de, un, de algo que vuela, un pájaro que vuela o la luz, ¿verdad? Es tan hermosa porque yo creo que al fin y al cabo es como cuando estaba uno sentado ahí en, en, en, la, en, en, en un bosque viendo... La, la naturaleza y todo este sentimiento de respirar y de, de, de disfrute, podríamos decir, es lo que yo vine, es mi paquete, por así decirlo. Es mi naturaleza quiere decir que así es como siempre he experimentado la vida, desde que llegué a este mundo. Entonces, no solamente es mi derecho, pero es la forma en que yo primero aprendí a ser. Entonces, si yo me convenzo de esta forma, Eventualmente todas esas ilusiones que vengan enfrente de mí, hacerme sentir o menos, o hacerme sentir verdad dependiente a lo que sea, me voy dando cuenta que es de verdad eso que acabo de decir, una ilusión. ¿no? Entonces, eh, ¿qué les parece si hacemos un ejercicio pequeño para terminar de nuevo con esta imagen tan bonita? Vamos a... Eh, Respirar muy profundamente, despacio, dándome cuenta de dónde estoy en este instante de mi vida. Dándome cuenta que es mi derecho también crear mi realidad. Y me pregunto qué realidad quiero para mí. Recuerdo mi niñez. Recuerdo ese instante donde podía absorber toda la belleza de la vida, donde podía respirar ese derecho a ser independiente. Y visualizo todas esas cosas que al inicio capté como ataduras. Jaulas. Disolviéndose. También como mi derecho. Yo el creador, el auto soberano. Estoy sentado desde mi frente, desde ese punto de luz. Tal vez sentado desde la rama a la que me aferro en la vida. observando todo aquello que quiero, que sé que está allí para mí. Y observando la rama, que si bien me ha sostenido, tal vez ya se ha hecho pequeña para mí. Y es hora de que Alce vuelo De que permita Que la paz La bondad Y todas las cosas que son importantes para mí se expresen sin dificultad. Y me digo a mí mismo Soy lo que quiero ser. Soy el dueño de mi destino. Y percibo. A ese ser supremo. Apoyándome. Sosteniéndome, muy secretamente, con su presencia tan sutil, ayudando a que ese vuelo sea alto, como un padre quiere a sus hijos, en su mayor potencial. y respiro una última vez muy profundo con agradecimiento y en paz Muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy y muy feliz Día de Independencia desde adentro hasta afuera. Que no importa lo que traiga el mundo, que reclamemos ese derecho que es nuestra naturaleza. Muy buenas tardes y nos vemos el próximo martes.